Bueno, preparo este video para guiarlos un poco en cómo preparar un final. Entonces, primero hay que tener el programa. Yo voy a mandar, este que es una abreviación del programa, donde están todos los temas. ¿tá? Puede ser que haya algún tema que no hayamos visto, pero ese no va. Pero están los temas y en azul eh, hay comentarios o notas como por ejemplo conectar con tal tema, conectar con parámetros o cosas de eólicas o de engranajes conectar con mapas meteorológicos, Bueno, hay algunas cosas que quizás no hemos llegado a ver pero de una leída de estos están los temas luego acá abajo aparece algo que también es importante en amarillo y azul son cosas que se conectan con otras materias como matemática o química ¿ta? ¿ven? y después aparece en rojo algo que eso es importante que ustedes vean porque son los objetivos a evaluar puede el alumno hacer esto, puede representar eh, gráficos de posición versus tiempo puede calcular esto, puede hacer esto otro entonces es importante ver esto porque los guía a ustedes en saber si están sabiendo esas cosas, esos temas después de esto de tener el programa que es lo más importante, hay que armarse ustedes tienen que armar un cronograma con los días de estudio, si no lo hacen eso es un problema porque van a estar estudiando y va a llegar el día del final y les falta un montón de tema. entonces esto ustedes lo tienen que dividir en días, cuánto le van a dedicar a este tema, ya tienen idea porque la han cursado la materia, cuánto hasta el otro tema ¿está? de aquí a la fecha que eligieron, por ejemplo yo me armé un cronograma acá, eh, la fecha de final para la gente de este 6 presencial es el jueves 28 y el viernes 8 de marzo, entonces yo armé viendo acá los días que quedan para el 28 un cronograma mío de barrido de temas entonces del sábado este 9 al domingo 17 vamos a ver todos los temas de mecánica que son un poco más largos, son las unidades 1, 2, 3, 4 y 5 luego lunes 18 al viernes 23 yo voy a barrer en esos 5 días la unidad 6 de calorimetría y transmisión de calor y del sábado 22 al miércoles 27, la unidad 7 de hidrostática e hidrodinámica de fluidos. Pero esto es el mío de barrio. Ustedes tienen que hacerse un cronograma de qué, cuánto le van a dedicar a cada tema. ¿está? Y si tal día terminan, pasen al otro, aunque le falte, porque si no, no van a llegar a ver la, toda la materia. Entonces, mi consejo es todos tienen que tener un cronograma, reunirse en grupo para hacer problemas y consultas. ¿está? luego iré grabando otros videos